Nada, tres meses preventivo sí. no imagínate hay que pagar por sus hechos claro porque imagínate que voy a hacer voy a decir que no si yo lo hice ya que sea lo que dios quiera nada tratar de negociar con la querella antivana ve que paso si no coge los tres meses